hola qué tal cómo están bueno pues en esta tarde nos encontramos en uno de los lugares más más emblemáticos dentro de lo que es la ciudad de Dayton a mi parecer uno de los más bonitos bueno pues nos encontramos en el Cox Arbot arbotero y es un lugar con un área de 189 acres una una área muy muy grande muy extensa demasiado extensa diré yo En ese pequeño lago que vemos al frente, bueno, hay una cantidad inmensa, inmensa de peces. Hemos tenido la oportunidad de vernos. Realmente son de unos colores maravillosos. Esperemos que en esta ocasión podamos apreciar algunos. Posiblemente haciendo unas tomas en contraluz, podamos apreciar algunos de los pececitos. ok vamos a ver, vamos a ver. Me estoy acercando, me estoy acercando y esperemos que por aquí. Lleguen a visitarnos algunos, algunos. No, pues parece que no. Parece que un pequeño pececito quiere llegar a nuestro encuentro. Pero no importa, no importa. A continuar grabando y esperemos que tengamos la ocasión y la oportunidad de poder apreciar alguno. Realmente, como les comentaba, este parque. Es administrado por el Far, Far Rivers Metro Park. Es un grupo de parques que se encuentra aquí dentro de la ciudad de Eton. Y bueno, por este es uno, uno de los más bonitos, al menos de los que más me gusta. Debido a la cantidad de diversas plantas que podemos ver. Principalmente en la época de verano. Estamos empezando primavera. Naturalmente saliendo lo que es invierno. Y empezamos apenas a ver algunas plantas algunas flores con sus diversos diversos colores bien esperemos que esta área les guste vuelvo a repetir el nombre es el cox arboterum o arboretum y estamos aquí dentro de la ciudad de dayton ok vamos a continuar haciendo un recorrido Bueno pues en este momento me encuentro precisamente en la entrada, en la entrada de lo que es el parque. Y como podemos, como podemos apreciar, aquí nos están dando la bienvenida. Definitivamente. Ok, pues vamos avanzando. Vamos avanzando. ¿Y a dónde llegamos? Bueno, precisamente al al Education Campus ok perfecto podemos apreciar, apreciar que es una construcción realmente rústica y muy emblemática naturalmente a mí me fascina este tipo de construcciones por lo general siempre me han fascinado esta sería o es de hecho la entrada principal es la entrada principal hacia lo que es toda la zona de edificios. Y ya en el lado, en el costado o en el lado, de hecho, encontramos la zona directa que nos conduce al parque. A las áreas de diversiones, a las áreas verdes. A un laberinto y un laberinto infantil hecho a base de árboles, pequeñas plantas, arbustos. Y es muy, muy, muy, muy bonito, muy bonito. Perfecto, pues vamos a continuar nuestro recorrido y espero que les guste que les esté gustando este pequeño video muy bien pues vamos a hacer una pequeña pausa y a continuar con nuestro recorrido Ok, pues hemos corrido con suerte, amigos. Miren, en este momento estamos apreciando lo que son. Es un pescado grande, grandísimo. Hay mucho más al fondo. Acabamos de apreciar a uno rojo. Este es el área donde generalmente siempre se reúnen. No lo sé, me llama muchísimo la, la atención. Pero este es el espacio donde ellos se reúnen. Y ahí podemos ver también que hay más. o oh, algunas tortuguitas. Perfecto, perfecto. No sé si posiblemente ellos encuentran aquí parte de lo que comen. Porque si yo dan cuenta y recuerdan, en el extremo anterior, pues no había absolutamente nada. Y en esta área, en esta área, estamos viendo precisamente lo que son varios pescaditos. Peces, no pescados, sino peces, que es el término correcto. Unos pequeños, unos grandes, pero me asombran los grandes. Realmente, quizás sea como medio metro... O aproximadamente lo que sería un pie y medio. O dos pies quizá, toda la longitud. Dos pies o 60 centímetros de, de largo. Allá al fondo alcanzamos a apreciar nuevamente a nuestras amigas, las tortuguitas. Vemos allá que viene avanzando uno, viene avanzando uno. Wow, es un color plateado con rojo, anaranjado. Y chocó, o iba a chocar con una tortuga. Vaya, esquivaron. Allá al fondo vemos otro de color rojo también. Rojo con negro. Y realmente son peces muy, muy bonitos. Ok, por lo prometido deuda y cumplido pudimos apreciar algunos de los pequeños, no tan pequeños, pero sí muy bonitos peces. Ok, vamos a continuar con nuestro recorrido. Espero que les esté gustando. Y como podemos apreciar al fondo, hay una pequeña salida de, de agua. Esto nos indica que naturalmente es un pequeño lago artificial, pero no por ello muy, muy hermoso. Ok, continuamos con nuestro recorrido. En este momento nos encontramos exactamente frente a lo que es pues, la segunda parte o la continuidad del pequeño lago que está en la parte trasera de donde nos encontramos, en la parte, parte posterior. Y bueno, ahí al frente podemos ver exactamente un puente, un puente volando quizá, pues los típicos puentes japoneses que yo recuerdo en un momento dado, naturalmente visto por las películas, bueno fuera a visitarlo, bien. Pero, bueno, por ello le resta una importancia y una pues, uh, un aspecto agradable aquí dentro del, del, del parque naturalmente. Y como podemos ver al fondo, todo el parque lleno, lleno de vegetación, de árboles, flores y naturalmente de visitantes. ahora estamos al frente de lo que son uno de los típicos árboles que encontramos aquí en la ciudad de Dayton realmente a mí me maravilla ver el cambio de colores es muy común ver este tipo de árboles aquí en la ciudad y bueno pues no puede pasar desapercibida ni desaprovechar la oportunidad de mostrárselos realmente a mí me encanta ver este tipo de árboles cambiando de tonalidad en este momento vemos que son como blancos pero también en un principio, ¿qué creen? Se tornan por sus colores entre rojo, café más o menos. Ok, vamos a darles un ejemplo porque acabo de ver uno en la parte de atrás. Ok, les voy a mostrar un, un, un árbol de un color diferente, pero es el mismo, es mismo. Muy bien. Muy bien, pues en este momento me encuentro precisamente enfrente del árbol del cual yo hacía mención. Este es el color original que tienen los, los arbolitos y después se tornan blancos. Si quizá podemos apreciar algunos en tonalidad ya un poquito blanco. Estos son los tipos de arbolitos. Muy bien, pues vamos a continuar con nuestro recorrido y vamos a ver qué más, qué más nos encuentra, qué más nos encontramos, qué más nos depara este hermoso, hermoso parque Cox. Bien, ahí estamos viendo el acceso a lo que es la zona arbolada, la zona más llena de vegetación, la zona verde. Este es un lugar que amigos se presta demasiado y muchas veces, pues en diferentes tipos de evento, aquí venimos a tomar Fotografías para bodas, 15 años, presentaciones, bautizos, confirmaciones, quizás hasta para divorcios, ¿por qué no hay que celebrarlo? Aquellos que quieran celebrarlo. <risas> ok, ok. Haciendo, ya ve, ha, ha, haciendo la aclaración, a aquellos que quieran celebrarlo. Pero no, estamos bien, estamos bien. Ok, solo una pequeña bromilla. Esperemos que no sigan mi consejo de ninguna manera. Pues bien, como podemos apreciar, es un arco... Podría llamarlo un arco. Un arco de acceso. Al área arbolada y al área verde Ok, pues vamos a continuar Nuestro recorrido Espero que les esté gustando Y que realmente Pues lo estén disfrutando Este es un área que nos invita realmente a la relajación, a la paz, a la tranquilidad, a la reflexión. Y bueno, ¿por qué no decirlo? A encontrarnos con nosotros mismos. Es un lugar de relajación que realmente a mí me da una paz, una tranquilidad cada vez que tengo la oportunidad de visitarlo. que regreso a casa, pues muy, muy tranquilo, realmente con un ánimo sorprendente, sobre todo respirando. Despirando este aire fresco, observando las nubes y el cielo azul que vemos allá, a lo alto, a lo alto. Muy bien, vamos a ver, vamos a apreciarlo tantito, así es. Ahí se aprecia, ahí se aprecia, naturalmente haciendo conjunción con toda la vegetación verde. Bien, esperamos que también usted le esté dando paz y tranquilidad a este video. Que los invite pues a ver la vida de una manera totalmente llena de colores, de colorido, de alegría, de positivismo. Así es. Bueno, pues vamos a continuar con este recorrido. Bueno, pues que en esta hermosa mariposa de fondo y a fondo del bosque, pues vamos a dar por terminado esta primera parte del de video del Cox. Espero que les esté gustando y nos vemos en el siguiente video.